Estás en este video porque quieres saber qué estreno. Bueno, quédate que te cuento. Bienvenido, yo soy Mujer Cronopio, Olga C. Moret, y aquí hablamos de productividad. Quiero ayudarte a ser felizmente productivo porque quiero ayudarte a que inviertas tu tiempo, tu energía, tu dinero y tu atención de forma inteligente para obtener resultados. Hoy te quiero hablar de Trello. ¿Qué uso? Trello, Asana, Notion, no importa. Pero lo que utilizas tiene que ser cómodo para ti y tiene que ajustarse a las necesidades. Una cosa que quiero decirte antes de comenzar es que cada vez que elijas una herramienta o una aplicación que tenga una función específica, que lo elijas por algo. Y que trates de sacarle el mayor provecho. Casi nunca vamos a utilizar el 100% de las herramientas. Pero lo que sí tenemos que siempre hacer es estar seguros que esa herramienta me ayuda a progresar. Que me ayuda a seguir adelante con mis proyectos. Trello. ¿Qué es Trello? Trello es una herramienta de manejo de proyectos. La filosofía de Trello es ser un lugar de encuentro para que el equipo de trabajo pueda organizar ese conjunto de tareas que tiene que completar. ¿Sí? para que toda esa comunicación, todas esas estadísticas estén allí. De hecho, en su nueva versión, Trello incorpora muchas integraciones con otras herramientas, así como distintas visualizaciones de toda la información que vamos guardando allí. ¿Por qué? Porque según Atlassian, la compañía que adquirió Trello hace unos años, ellos quieren ser precisamente ese punto de encuentro. Ellos quieren que un equipo de trabajo a partir de Trello pueda hacerlo todo. Perdóname, Trello. Pero yo no creo que lo logres. Sin embargo, creo que Trello es una herramienta ideal para equipos pequeños de trabajo que, por ejemplo, no se quieren ir a una herramienta que es su prima hermana de la misma compañía Atlassian, como es Jira, que es más compleja, tiene estadísticas más complejas, es decir, es otra la funcionalidad. Creo que Trello es un poco también más agradable, es menos poderosa que Jira. Sin embargo, tiene... Ciertas automatizaciones con Butler, que de eso nos vamos a hablar en otro video, lo bueno, lo malo y lo feo de Butler, que es la automatización de Trello, que para mí es la ventaja más grande junto a las integraciones y los power-ups y estas nuevas visualizaciones que nos pone Trello. ¿Para qué usamos Trello? Trello entonces lo usamos para coordinar a un equipo de trabajo o para coordinar tus propios proyectos contigo mismo porque puedes utilizar un Kanban personal en donde vas a tener una lista de tareas un poco más organizadas y con más información en donde vas a tener básicamente tres columnas que son lo que tienes pendiente, lo que estás haciendo y lo que ya hiciste, es decir Trello te puede servir como un to-doist este, o como una lista de tareas muchísimo más avanzada con ciertas automatizaciones que se integra con el calendario y también te puede servir como ese punto de encuentro para todos los miembros de tu equipo de trabajo. Si es mejor que Asana, si no es mejor que Asana, todo depende todo depende del grado de automatización, también depende del look and feel, si a ti te gusta Trello, depende de las integraciones que estés utilizando, depende también si te gusta que sea de Atlassian con Gira, es decir, yo no tengo una preferencia total y férrea, yo creo que cada herramienta de trabajo tiene sus pros y sus contras, así que en otro video, un poquito más adelante, vamos a estar comparando Trello con sus principales competidores. Resumen de todo esto, Trello es una lista de tareas que te permite organizarte. Vas a tener todo allí para que tengas el estado más actualizado de las tareas de trabajo que estás haciendo tú o tu equipo. Entonces es un gestionador de tareas o un Sistema para manejo de proyectos o de las tareas de un proyecto. En resumen, eso es traer Gracias por llegar al final de este video. Recuerda que si te gustó el contenido, dale like. Suscríbete al canal si quieres saber mucho más sobre productividad. Y si a alguien le puede servir esto, compártelo. Yo soy Olga Semorat, mujer cronopio